esto, la grabada. Bien, está divertidísimo. ¿Sí? Súper divertido. Súper divertido. Y entonces tiras con GoPro y con estos cabrones, ¿no? Sí, señor. Las GoPro Pontele siempre ahí, apuntándonos. Ponte el airecito por favor Sí, señor. ¿Y, ¿Y, eh, ¿y vives en el o qué? Sí, bueno, la mitad y la mitad. Es que me dieron un late night allá Ajá. y lo inicié en enero. ¿Sí? Sí, señor. Yo tengo un también tengo un canal de cine. Este cómo le echas un poquito para atrás, eh? ¿El, eh, asiento? el asiento con como con tiene? perillo, perilla. No la veo, Debe no. tener. Ves la palanca esa, hazla hacia ¿Tiene? abajo. ¿Se no, eh, tiene Ahí nada. está, o sea, ¿tiene un, este, ahí está ya. Ah, Sí, ah, tengo un canal de cine. No, no. También. Ah, qué chingón, ese, ese como yo mismo, como Alex. Pero, y ahí hago. Entrevistas de, de cine, de televisión, de todo. Y entonces, eh, pues hago esa combinación, güey, como, como de todo. Como la parte de, de Alex, la parte de Scorpión. Tienes un hermano que también está ahí en las redes, el ¿no? Whatever. El wherever. El wherever, ¿no? Él es mi carnal, sí. Sí. Me dice el burro, chíngatelo, dile que todo se lo debe al wherever. <risa> sí, él es mi, él es mi hermano mayor, menor. El, el ahorita ya casi no hace YouTube, güey, ya, ya más le, le, le metió como a la parte del streaming, a la parte de los videojuegos. Ajá. Y entonces pues ya este, pues Acá rato hacemos cosas juntos también. Pero, sí. el pinche uno de, burro. Uno de la, mis escoltas en, en Cancún, a, Cancún a, es super a, fan tuyo, cabrón. ¿Ah, sí? Mándale un saludito así Cinemas. ¿Qué pasó pinche Charlie, güey? Ya no andes de ratero. Dile, ya no andes de ratón timando a la gente. Una, dos, tres. ¿Qué traza, pinche Charlie? Ya me dijeron que andas ahí de pinche ratón timando a la gente, culero. Huevos de parte de tu dios, el escorpión dorado. ¡Peluche en el estuche! Ah. ¡Puta, güey! Le vas a hacer su pinche día, no mames, güey. ¡Qué bárbaro, güey! ¡A huevo! Si ¡Chicos de mi miembro, chinguen a su madre! Ahora Jajate sí, cabrón. Puta, espérate, espérate. Vas a poder decir lo que quieras, cabrón. Por fin. Ahora sí! ¿Ya estamos ar... o qué? ¿Qué pasó, pinche escorpión? Agárrate, cabrón? culero, porque ahora sí, güey. Vas a ver al pinche. Agárrate tú, Dios güey. Dios en ahora tierra sí? ajena. Y no vas a hacer como que chocas ni esas mamadas, ¿va? <risa> por <¿S> <risa> Solamente si tú quieres. No. <risa> ¿Eres nerviosita? Al volante. Yo soy como mis karmagúas, ¿de cuenta? Así voy, no se enoje, señor. Y... O sea, como viejita, horrible, horrible. Ya tengo la boca Ya. No ya. No hay nada más antisexia en la puta vida que si alguien le haga... ¡Ah! y tenga la no, lengua no. blanca. ¿Puedes aplicar la... ¿La paleta? Sí. a ah, guapo. O oh, la galán. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. <risa> Ay, okay. Usted no diga miedo hasta el escorpión enmascarado. ¡Ya lo vieron! ¡Consuelo de oh, bar! ¡Calato no, con el escorpión llorado! Ey. Mamada, wey. Una cosa más cagada que se me ha ocurrido comprar. Para cagarle el palo a los vecinos. Qué pedo. Wey, yo no sé cómo chingados no me, no me han llamado a la patrulla. <risas> es que sí está cabrón. Sí, güey, porque dar risa al policía, ya, Patrulla es. Eh, si pones la sirena si sí es pedo. Sí, pero si hablo no. Si sí, hablas no. Júbete a la camioneta. Si quieres por acá, para que. Acá Riggs, de este lado, Rix. Uf. Si podemos traer las luces internas prendidas. Uy sí, ahorita déjame, eh, prendo mi acá, luz interna. ¿no? Pues, ya se, se nos fragmentó. Está mira, ahí, ve, no mames, el bicho, se va el fritor mamón, cabrón, ahí está, güey. No, pues, lo nada. dirás de broma, cabrón, pero si sí hace un paro, ah, según yo, sí, eh, Paco de Miguel y Rix, a volante, con el uh, pero cualquier cosa me dices, eh, ¿Sí? me pegas ahí en la ventana, o, Sí, señor, si se cae alguien, me gritas, ok, <risa> no se va ¿Vas a a nada más? ¿qué? vas a atropellar a alguien, Ay. a la manager, eh, sí. Depende a quién atropelle ¿A quién quiere que atropelle? A las manos ¿Cuál es? le cae menos? menos, menos <risa> ¡El Mariachi Vargas de Catalupe de Calitlán! ¡De ¡Sí, señor! ¡Al volante con el escorpión dorado! ¿Y trajiste la otra máscara? Sí, sí. Ya. Bueno, pero me la, me la pasas ya después, ¿no? Sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Estamos ¿Estamos o okay? qué? Sí, vamos llegando Llegando sí. acá atrás Marca. Oye, ¿me pongo el tapabocas? Si no, no te van a reconocer. Sí. Adivina quién soy. ¿Quién es? Un, dos, tres, ¿quién es? Es el Andy Panda. Señores, y señores, Alex con los Sé que nomás grabas con una camarita y traes un equipo. A la verga. ¿Esto, brother? ¿Cuándo te lo doy? Ahorita, ¿Lo saco repente, de la bolsa? No, yo lo saco no, no ¿Son? lo pues, son, son, son, son, ¿Son de verdad? Son de de agua, <ríe> literalmente, ahora sí cabrón, no mames, vienes descalzo cabrón, Y no. sí dejan la pinche música güey. más o menos ahí en la Hijo caimaneada, de... no pinches mames, qué pasó cara de mi miembro, no, aquí ando todo nervioso, no sé, no se ponga nervioso culero, si esto es para hombres, <ríe> ah. ya lo vieron, grupo firme, el pincheado y al volante! <ríe> Listo, fuerte. <risa> Listo. Tiene que ha sido de, la, de tus favoritas ya para de tu. Eres ten. la favor. No de tus la favorita número uno del mundo. <risa> <risa> tu top ten, tu top ten. Lo vas a ver en las millones de visitas, por supuesto. Ay, sí, ojalá. Eh, también es, es eh, el rolling gag entre tus fans, el ¿y ese quién es? ¿Cómo? Mm, que te ponen, ¿y ese quién es? A veces para joder. Ah, machical. pero es que ya parece como rolling gag. Ah, me encanta. O sea, ya digo ahí a mí que me pongan esa quien. Ahí, ahí vivo yo, o sea, por eso digo que. Pues, voy a derrapar a esta madre, me no voy a llevar, sea, me... No, no, no. Oh, cabrón! O sea. ¿No has visto que aquí? ¿Nunca no has visto no, no, un, un, no, un no, youtuber no. que se rapa por aquí? ¿Un youtuber? Sí. ¿No? Un, un amigo pendejo o se ¿Se rapó? Se derrapa. Ay, no, muy mal aquí por estos lares. No, ahí nada más en la glorita. ¡Peluche, Peluche en el, el estuche. ¡Empa perros! Corte. Corte y queda. Oye, Gracias. mira justo justo corte cuando regresamos, ¿eh? eso es. Una... Que me coincidió. Coincidió casualmente. ¿Sí grabaste? Sí, no se grabó. Peluche, ¡Peluche en el ¡Peluche! estuche. Listo. Muy buena muchachos, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Alex. Qué buen desmadre. Nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? El peluche en el estuche. Sí, pero ¿como a la de tres o qué? Sí, una, dos, dos tres. tres. peluche en el estuche. <risa> <risa> no. Creo que estuvo chido, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Estuve, este. Viendo ahí el de Dana Paola y el de Belinda, pues, ¿quién hubiera dicho? La verdad, sí. ¿Qué tal la chitos? voz de Dana Paola imitando a Belinda, dice? Sí, me dio está mucha muy cagado, risa. muy o sea, Eso estuvo muy divertido. Espero que te hayas posado bien, mi amigo. Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Hacemos una foto para donde? Ah, sí, señor. Y nos sorprendimos con el grito de guerra. ¿Cómo dice? Una, dos, tres. ¡Peluche en el estuche! Bueno, tengo ni verga yo. No tienes, no tienes peluches en la estrellita. Vale, pito. Bájate. Ah, no es tu camión. ¡Yo me bajo! <risa> ¡Listo! Ah, sale sí, chingona, ¿no? Sí, señor, como no. Muchas gracias, cabrón. Wey, quiero que le tirara a alguien, güey. No, güey, nada más. Yo me la paso chingando como para. <risa> peluches, en el estuche! Con <risa> tu puta madre. <risa> No mames, fue un mazo, cabrón. Gracias, cabrón. No, hombre, cabrón, no mames. Mira, fal Chingo. faltó una corporación sí. Chingón, La federal. Güey. Oye, güey, lo del 500 <ríe> no tuvo madre, güey. La cagado. <ríe> es buen No, mames. Es buen remate. El viejito. ¿Qué? No, chingón, güey. Aquí te metes así y me bajo la, en la esquina. Dame vale. ¿Me regalan ahorita Toda. una foto o si claro, No, sí, posen ¿sí? aquí ponen eh, aquí posen Sí, la también una para mí, güey. Y ahí en esa cámara yo hago el estilo. Ah, que ¿Cuándo vas a sacar esta madre? Hoy, hoy te digo, ahorita, ahorita mira, una aquí sí. un, un estilo así.